Buena, buena, pues queridos seguidores del jueguito del recuerdo, aquí estamos nuevamente con otro juego más que les traigo para pa que ustedes lo conozcan, ¿cachai? Y esta vez les traigo el SWAT, mejor conocido como Los Ángeles SWAT, ¿ya? Este juego publicado por Mastertronic y, y desarrollado por Sculpture Software, ¿ya? Eh, bueno, ¿de qué trataba? Básicamente era un, un compadre que era un SWAT de Los Ángeles, en, en realidad son tres. Las tres vías. Y que tenemos que eh, pelear con manifestantes y pandilleros ¿cachai? que están destruyendo la ciudad. Y que al final tenemos que liberar a una, a una mina que la tienen de rehen, ¿cachai? Ahí lo vamos a ir viendo y les voy a ir explicando de qué era lo que trataba. Partamos con el nivel 1. ya está nuestro SWAT. Chucha, venían todos al tiro. Esta es la pantalla de inicio con la que tú te encontrías el toque. Yo soy tú, ¿cachai? Tenís que matar a estos pandilleros, ¿cachai? Que andan weando aquí en la calle, andan dejando la caca. Te andan tirando granadas, ¿cachai? Y ellos no tienen armas, pero tienen un, un palo, compadre, que si te agarra te saca la cresta, weón. Te parten dos y te matan. Y te quita una vida. ¿Ya? Estos compadres que están acá, ese que está ahí y ese otro, son mis vidas en realidad. ¿Ya? Mis vidas son como animadas, como que andan conmigo en la calle, ¿cachai? Entonces, vamos los tres como prácticamente avanzando. Punto en contra del juego es de un player. Algo que me hubiese encantado en esa época que hubiese sido de dos, weón. De hecho, me acuerdo que un amigo, un groupie, weón, No, tenéis que venir de puro que fuera a ver el, el juego, weón, Le dije, no, si se puede a dos, se puede. Nunca se pudo. Así que tuvo que mirarlo. Y bueno, pues ahí está, ahí está, está el, el jugador, ¿cachai? El, el personaje, ¿cachai? Matando a mono. monos. Tenemos que tener cuidado con los ciudadanos honorables que van caminando por ahí, ¿cachai? Que si los matamos nos, quit nos, nos quitan puntaje. Y también, más adelante nos van a salir unos hueones que nos disparan con un enniver, ¿cachai? Estos hueones tenemos que tener mucho cuidado porque el enniver te... Ahí está, mira, ¿cachai? Casi la mitad de la calle, ¿cachai? Entonces tenéis que pasar por acá. No podéis pasar por ahí ni cagando, muy difícil. Chucha, otro más. Eh, lo que hay que tener cuidado es que cuando se juntan dos sniper, te eh, tiran una granada y ahí bueno, se pone abrigo. Este es el nivel 1 nomás, ¿cachai? Aquí acabamos de llegar al final del nivel, ¿cachai? Donde aparecen los Los pandilleros de la última. Los, que, los, los últimos que están quedando, ¿cachai? Y aquí debería salir el, el, el líder, ¿cachai? Que tiene secuestrada la mina, Entonces tú tenéis que. dispararle justo. Lucha. Uh, vamos, vamos Puta, me eché la mina, weón Perdí puntaje El hoste ha sido eliminado Bueno, vamos de nuevo Ese es prácticamente todo el juego Ahora estamos en el nivel 2 ya Básicamente la, la mina, no, bueno, no, Lo único que te hace es que No te da puntaje si es que no la, no la salváis, ¿eh? Lo mismo que si fuera que matáramos a uno de esos ciudadanos Así que hay que tener cuidado con eso Bueno, aquí, si se dan cuenta, otra cosa que las granadas como que te siguen, ¿cachai? Como que siguen el movimiento del mapa, así que esa... Eh, eh, lo más brígido del juego, compadre, son las granadas. ¡Chucha! ¡Uh! ¡Cagué, weón! Bueno, le acabo de decir que era lo más difícil. Yo con llegar al nivel 5, compadre, soy feliz. Ah, otra cosa, los Nivers son inmortales, pues, weón, no los podéis matar, ¿cachai? Y te ponía acá y no los dais. Había un truco que tú te podías subir a los edificios, a ver... Bueno, de repente te podías subir a los edificios y tú, puta, de, dentro del de mundo de... De pollo, ¿cachai? Eh, yo juraba que podía subirme a los edificios y matar a los snippers, pero no, po, era imposible. Pero sé que aquí hay un error del juego, por acá, no sé... A ver... De repente te podías subir a los edificios, pero es un error nomás, ¿cachai? No es que, que se pueda subir. Ahora, esta versión de juego... O sea, este juego también tenía una versión en Commodore, ¿cachai? Igual la versión de Commodore estaba un poco mejor, ¿cachai? De hecho... Chucha, la voy a por estar chutando, weá. De hecho, en el Commodore los personajes tenían, por ejemplo, diferentes poleras, ¿cachai? Los, los pandilleros, weón. Tenían diferentes colores. Eh... Y aquí al final aparecían muchos más Y de hecho el, el personaje final eh, Como que se move, no se movía como aquí Como en el Atari, ¿cachai? Que se mueve para pa los dos lados Allá en el Comor, bueno, Se movía por toda la calle Y ahí tenían que tratar de dispararle Era un poco más complicado Y cada vez que pasáis de nivel Bueno, ahí me lo eché Cada vez que pasáis de nivel Te hacía como una pequeña cinemática ¿cachai? Que parecía como un camión ¿cachai? Que, que venía con los personajes. con tus personajes pero bueno este es el juego básicamente no, no, no vamos a encontrar nada más nuevo en el jueguito y aquí vamos a ver qué, pero, por esta weá brigia la animación de cuando te matan los Los... los, los, los terroristas estos weón es muy divertido, ¿cachai? Porque te agarran a palos, weón, y disputa, puta, te ven como tres palos y el mono va muriendo. Es muy divertido eso, weón. Ya vamos, weón, vamos. A ver, hay que esquivar acá. Uh. Realmente siento que cuando andáis en diagonal, avanzáis más rápido. A ver si me puedo. Puta, ahí hay otro compadre. Bueno, a ver si me puedo subir al. al... No. Ya, por estar haciendo weas me va a llegar una granada, weón. Te descuida ahí un poco y te matan. Igual alucinado con este juego, porque al menos en el Atari no estaba el, el juego este de los Arcade, el comando, ¿cachai? Entonces puta era como... Además que el, el, el personaje dispara como el juego de los videos, el Commandom, el juego de Capcom, donde manejaba ya Super Joe. Pero... no, no era lo mismo. No se pueden dar cuenta. Oh, me eché la mina de nuevo. ¿Y eso que le disparé al weón? Ya, nivel 4. Weón. Yo con llegar al nivel 5 soy feliz, weón. Sé que es muy difícil, pero vamos a hacer lo imposible. Vamos, vamos, no vamos. vamos. Me hago un querer subirme al edificio. Vamos, no, que se puede, compadre. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué mala manera de morir, compadre! Bueno, ese es el azul, ¿cachai? Se los quería compartir, para que lo vieran, no puede llegar al nivel 5. Es medio complicado, ¿cachai? A menos que me pegue unas buenas prácticas. Vamos a ver si, si la podemos pasar. Vamos a jugarnos una vez más el jueguito. Juego de el año 1986, a todo esto. Época de cuando está el Mundial de México 86, ¿cómo? vamos a avanzar. Si no llegamos al nivel 5... Para mí es... Un buen reto. Es que este es de los típicos juegos que... que puta, va a pasar y pasar y no, no va cambiando, ¿cachai? Así que... Se va poniendo más difícil nomás. Se va, se va llenando más de compadre en la calle, bueno, Las granadas son más difíciles de esquivar. Pero nada más que eso, no hay más, ¿cachai? Aunque sí, para la época, bueno, puta que era entretenido jugarlo. Vamos, aquí llegamos rápidamente. Vamos, vamos, que se puede El sonido de la metralleta, weón, tiene mucho que desear, weón. Uh. aquí viene no este weón. Buena, buen disparo. Salvamos la mina. Por el nivel 2. Bonus 2000. Vamos, vamos, vamos. Oh. Ok, quede un rato y caga Mierda, que está origen ahí, weón. Estamos en el nivel 2 nomás. Pero vamos bien, vamos bien. Ay, ese weón que salió feo va a morir. Ah, otra cosa en el Commodore que también encontraba en la raja, weón, era que cuando tiraban granadas, las granadas como que explotaban, ¿cachai? Tiraban fuego y todo. Podrían haberle puesto un poco más de amor al juego en el Atari, weón. De hecho, el de Commodore es como muy lento, ¿cachai? Uy. Este se mueve como más rapidito. Salió larga la calle, weón. A ver si le damos. Bueno, pasamos a nivel 3. Mira, vamos a pie. Hace rato que quería jugar este jueguito, weón. Ya muchos más, weón, pero es que hace rato no, no, no tenía tiempo para poder jugar, weón. Así que aquí, ando no. Estaba jugando Diablo 3, weón, todos esos juegos que me quedan pegados para que estar haciendo grabaciones. todo un poquito más de dedicación, weón. Tratar de no perder también. A todo esto les quería contar que estoy... Estoy jugando unas versiones del juego del Karate Champion. A ver si me hago un... Un juego del recuerdo de Karate Champion. Y he estado descubriendo, descubriendo unos, algunos juegos de cómo Porque no, nunca es malo revisar otras consolas antiguas. Bueno, como computadoras en este caso. Y ahí estoy viendo que... Hay unos juegos muy buenos en realidad. No desmerezco el... El... el Commodore, wean. Tenía buenos... Buenos títulos Así que... De repente me voy a poner a jugar algunos jueguitos de Commodore Que quiero estar investigando por ahí Yo sé que a la gente que, que, que... Juega Commodore, o los que juegan Atari también le, le hubiera llamado mucho la atención haber visto juegos Juegos que... No salieron en el Atari, y salieron en el Commodore, Que hoy estado está bastante bien, weón Así que ahí, en estos... En estos próximos días les voy a hacer algunos jueguitos de... de Comodor. divertido que encontré por ahí. Vamos, que se puede. Vamos, vamos, vamos, vamos. Otro juego más que quiero mostrarle que... Está muy bueno, el Const Towers, bueno. Sea, ese juego que es perigio, bueno. Pretendo terminarlo, compadre. Vamos. Vamos, vamos. Oh. <risa> Me eché a la mina, weón. Ya a nivel 4. Pero bueno que no te quita vida, weón. Vámonos. no. Que llegue el nivel 5, estoy tranquilo, compadre. Un buen desafío llegar a ese el... Vamos, vamos. Se sí, puede. ¡Oh! sacó la cresta, muere maldito Uy, casi me comí la granada, weón Eso es otra cosa que, puta, cuando viene el otro SWAT, weón Después de que te mataron el... O te están matando el, el, el que ya perdiste, weón Tiene que estar bien despierto a que no le llegue una bala o una granada, weón Por lo que pasó recién Vamos, que se puede, compadre, vamos, vamos, vamos están brigia esto, weón. Me va a meterme en las la veredas, weón, porque me llegan la granada, weón. Vamos, avancemos, avancemos, cacha la pantalla con cuatro weones. Vamos que se puede compadre. ¡Wow! Está abrigido, está origio, ya estamos llegando al final de la calle, vamos a hacer nivel 5. Oh, weón. El weón no a retroceder porque está el auto weón, ya. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que la hicimos, la hicimos. Por la última vía weón. Vamos, vamos, vamos, vamos. Aquí viene. Um. Um. Ahora. Ah, chucha. Ah. Ya, pues weón. Bueno. La desesperación. Es que si después pasa un tiempo, al final no la salváis, pues. po. Ya. Este era mi objetivo, weón. Bueno. Llegar al nivel 5. Al menos está logrado, weón. Bueno. Aquí ya se empiezan a llenar de monos, weón. Bueno. Pero, bueno, no paran de tirar granada. la área no, weón. Uh. Vamos, vamos, vamos. Pero acá no hay, hay que ir por la calle, ¿no? A ver, bueno, se me la tiraron con maldad, weón. Aquí está eligeo pasar, compadre. Oh, ni paso. Bueno, nivel 5. Era lo que quería. Bueno, espero que les haya gustado este jueguito El Recuerdo. Es L.A. Swat. ¿eh? Si lo quieren jugar, está disponible para el Atari. El 800XL o el 130. Así que bueno. Eso pues señores. Aquí otro juego El Recuerdo. Para que sepan que no me he perdido. Y luego vamos a estar subiendo otros juegos más de, de Atari. Les dejo un gran abrazo. Cuídense, que estén bien. Chau.